Hola, buenas gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate estamos aquí, un nuevo video para este canal. Eh, ok, me he encontrado, estaba navegando en Twitter, me encontré de golpe que yo creí que esto era de un nuevo anime, me estaba viendo así de golpe nomás, y me encontré que es de la nueva película de Dragon Ball Super, Super ríos que yo ya había hecho un video, que se mostró, que hace un poco el calor acá, que se. Que mostré un avance, un pequeño más, ¿no? que se mostró el movimiento de la nueva animación, ¿no? De mezcla de, de CGI y 2D, ¿no? El, el movimiento de 1 si sí. yo lo tienen ahí, si lo pueden verlo no. Y bueno, acá salió hoy el avance, y me lo encontré ahí. Y bueno, acabo de verlo a la mitad porque me di cuenta que era de la película esa. Bueno, ya busqué en YouTube. Así que vamos a ver la hora completo y a ver qué, qué nos encontramos acá. Así que vamos a ver. No hay crisis. Ni idea que es? ¿Qué es. Una nueva organización malvada entre las zonas. No. Nah. Goku. Ah, Vegeta. Mama Majin La patrulla roja. ¿Es el ah, sí, ya vimos la juntas. Ah, pam. ¡Ah! Oh. ¡Qué me gusta lo que veo! ¡Me Vamos a chicas chupar, tío. ¡Ponme en tiros! ¿Y a ver qué hay, que hay acá? Ah, el Mr. Satan estaba ahí. La crisis. Estos villanos. Que creo que obviamente. Organización malvada. Es muy obvio. Me hace acordar bastante a la película de Bio Glory. ¿eh? Donde había unos villanos medio parecidos a estos dos. Hace uno de bajito y apariencia medio ridícula. No sé. Creo que me da pinta esto. Y esto no sé qué. Y se ve guapo los dibujos, ¿eh? Oh, bueno, Boa aparecerá esta vez. Miren, la patrulla roja será importante en esta película. ¿eh? Ojalá que haga encarnado la Android 21, pero oh, no sé, No sé. Ok, esto... <ríe> medio de Deku, esto de, del puño, <ríe> O de Saitama o a ¿eh? No sé me hizo recordar esto. Es una referencia o no sé, pero me, me da el golpe medio parecido a Deco o Seitama. ¿eh? Eso me confundí que queda otra cosa. Hasta que me di cuenta de Pan. ¿no? Hasta ahí hoy en media queda. Y bueno. ¿Por okay, la animación quedó de esta parte? Ya. A ver si Goten y Tron que se da. Bueno, ahí vimos la animación de Goku. Está bastante bueno. Acá. Muchos dijeron que acá en esta mini cena aparece Broly Va, no lo puedo ver bien acá, espera un momento ok sí es Broly Sí, se ve claramente Tiene una camisa negra esta vez y acá se ve la, la piel que llevaba en la cintura no como en la película de como Super Broly. Así que bueno aparecerá en la película y yo me juego que este puede ser planeta de bien donde estoy grabando y Broly. ¿eh? Por esto esto que puede ser el principio de la película. Y ok. No, el trailer pinta muy bien, aunque no lo hice mucho. Después vemos cuando sale más cosas, ¿no? Es que no lo estoy ganando muy apurado porque <ríe> yo en un rato tengo que bañarme para ir a, a estudiar a la escuela, ¿no? O sea, me queda poco tiempo. Me encontré de golpe esto y quiero grabar así rápido. Y capaz este video, otro video lo abre bien. Pero también se ha filtrado, también se, se ha mostrado esto, que en la convención en Nueva York, ¿no? El nuevo diseño de Dende que parece que ya lo he hecho un poco más alto, ¿no? Porque en Dragon Super se veía que lo hacía más enano. O eso me parece, no ¿sí? sé. 10 de 10, me encanta el diseño de Burma ¿eh? Cada vez lo hace, yo que sé. No lo sé, pero se ve mejor que en Dragon Super en el anime bastante bien no tengo ni una queja <ríe> y el gatito de <ríe> Karim sí. eh, va a estar casi todo en la película no sé vemos a los personajes aparecerán goten y Trons aparecerá Freezer parte de esa de ese pequeño video que se mostró al principio del año si ¿sí, tiene algo que ver mm, yo diría que sí y bueno, creo que eso es todo a ver si tengo la imagen... Otra que había por acá... No, este es un meme que encontré de GTA. ¿eh? Acá está. Era un poco su coñencia, nada mal. <ríe> A ver, y acá está. Si, mí me di cuenta, ahí apareció esto. De estos dos, uno y dos. Aunque no son el mismo personaje. No tiene las antenas, medio como de armas no sé. <ríe> Esto tiene como un coso de tiburón, el... no sé cómo se llama haciendo <ríe> el y Bueno, que de parecer sean dos androides, ¿no? Ya vimos una patrulla roja y creo que. Tiene pinta de eso, eh. Y bueno, no pues sabemos mucho de la... de la película, será que habrá un torneo, no, no estoy muy seguro de eso. Aunque sí la. La película eh, transcurrirá después de los eventos de, de la saga de Manga de, de Granola y del Modo me parece y cerca del torneo en morceta Así que, y bueno y seguramente veremos a ya más grandes ¿no? ya jóvenes ¿no? porque ya estaban haciendo no estaban niños por toda la eternidad hacia ya los Simpsons ¿eh? Ok No sé, el, el, el trailer está bastante bueno ojalá pronto se haga otro nuevo y a no hice más cosas, ¿no? Pero bueno, lo que pude notar acá, ¿no? Ahora sí, mi lo que veo y bueno, esperar a, al año 2022 para que... Creo que será finales, como en, digamos, el 2018, que salió en diciembre. Solamente saldrá en diciembre de 2022, más seguro, por ahí. Y ok. Bueno, gente, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que por lo menos te haya gustado. Si es así, dale una me like, gusta, pues, compartir videos, suscribirte a este canal para más videos, reacciones, como este, y que hables de películas, o sea, no sé. Y bueno, seguime en mis redes sociales, seguime en mi Twitter, seguime en mi Facebook, que subo cosas ahí. Y bueno, eso es todo. Soy José Ultimate, nos vemos. Bye, chavales adiós. Bye, bye.